Los humedales son áreas inundadas de mucha importancia para aves, mamíferos, anfibios y peces y también para la flora silvestre. Juegan un papel importante en el control de inundaciones ya que actúan como esponjas que filtran el agua de las lluvias. Además, retienen gases de efecto invernadero, es decir, ayudan contra el cambio climático y son claves en el abastecimiento de agua potable. En este episodio 15 de Raíz nos vamos a Uruguay de la mano del periodista Facundo Florit para conocer los humedales de Santa Lucía, un ecosistema legalmente protegido pero muy amenazado por actividades productivas, la contaminación, el crecimiento demográfico, entre otros problemas que ponen en riesgo a este santuario de flora y fauna. Escuchemos entonces el informe de Facundo. Los humedales de Santa Lucía son un ecosistema único ubicado al sur del Uruguay, más exactamente en la desembocadura del río Santa Lucía y previo a la conexión de este con el río de la Plata. Se encuentra inmerso en el centro de la zona metropolitana entre los departamentos de San José, Canelones y Montevideo, donde vive más de la mitad de la población del país. Forma parte de la cuenca del Santa Lucía, de la cual el río que le da nombre es el mayor afluente la misma abastece al 60% de la población uruguaya de agua potable. Por esto, la gran importancia ecológica de los humedales que depuran y filtran todo lo que proviene de esa gran cuenca muy sobrecargada de desechos agrícolas, ganaderos e industriales. Los humedales del río Santa Lucía tienen una extensión de unas 20.000 hectáreas, localizados en tierras bajas, inundadas, ya sea de forma permanente o semipermanente. Los mismos reciben a diario intrusiones de agua salobre proveniente del río de la Plata, lo que los convierte en humedales salinos. Esta particularidad posibilita un ambiente único en el país para el cumplimiento del ciclo reproductivo de especies marítimas de gran valor para el sector pesquero. El área presenta formaciones vegetales nativas, monte ribereño y monte parque, así como playas arenosas, puntas rocosas e islas fluviales. Esta diversidad de ambientes provee el hábitat para numerosas especies de animales, incluyendo una gran variedad de aves migratorias. Conversamos con Jorge Vázquez, guardaparque de los humedales hace 20 años, sobre la fauna que habita en aquel lugar. La biodiversidad, en este caso se trata de fauna, eh, el, que son típicos estos ambientes: carpinchos, nutrias, también hay lobitos de río, también hay. Eh, tenemos, bueno, manopelada, que es como el mapache. Las parejas hay tres especies. Tienes los hurones, eh, cazadores formidables, sobre todo de aperiá, y otros roedores, o otros micromamíferos. Tienes eh, la comotes, eh, y zorros, dos especies de zorros. Zorro de y zorro de Monte. Ciervos eh, tenemos, pero son ciervos, eh, especie que es declarada introducida, es el ciervo axis. Después, eh, después tenemos micromamíferos para abajo, desde eh, aperiá, esa pequeña roedor sin, sin cola, como un carpincho de color dito de chiquito, ratas acuáticas, ratas de pargonal. No estamos hablando la rata, la rata de ratas comunes de las casas, estamos hablando de ratas nativas autóctonas nosotros son exóticas. Este, varios roedores chicos, varias especies de murciélagos, mamíferos, voladores. Tenemos mamíferos del agua, se arriman las... Acá en Santa Lucía ingresan alguna tonina, alguna franciscana, este, típica de acá al estuario, ingresan también al río. Eh, también, cuando ingresa en temporada estival, puede ingresar al río eh, algunas tortugas este, marinas. Después, tenés muchas especies de eh, Tenemos unas 220-230 especies de lo cual es mucho para un área que está en el corazón de la metropolitana. mucho en el Uruguay. Tenés más o menos, un, depende del autor que agarres, el especialista, unas 450 especies. Y acá estamos hablando que hay 220-230. Lo cual es mucho, cabrón. Este, Repiles, anfibios, bueno, está, tenés varias culeras, sapos, ranas, varias especies. Peces, ni hablar, peces tenés, este, tenés aquello de agua. Está bueno porque es una característica esta área, porque en Santa Lucía vuelca sus aguas en el río La Plata, es la, la, la mezcla de, de, de agua dulce y salada, ¿no? esa, esa característica que es un humedal salino o salobre en realidad. Lo cual tenés, cuando ingresa mucha agua salada, vos tenés marea cada 12 horas acá, y después depende de la intensidad, depende de los vientos o las tormentas, este, te ingresan a especies de agua, de agua salada a, a, a los arroyos. no Por ejemplo, anchoa, el eh, que es el burél, ¿no? el estado chico, anchoa, sardina, este, te pueden ingresar este, pejerrey, en el caso de un crustáceo, el cangrejo sirí, que es un cangrejo típico en las costas de Rocha, que es de agua salada, lenguado, otro pecho de agua salada también te ingresa, pero después tenés... Los, los bagres, este, los yetudos, las mojarras, eh, el patí, yo qué sé, y bueno, está otro pesca, el dorado, la boga, el cábalo, son todos peces de Guadulles. Fue en el año 99 cuando Jorge comenzó a desempeñarse como guardaparques en los humedales de Santa Lucía. Desde entonces ha trabajado allí de manera ininterrumpida. Las tareas que desarrollan los guardaparques son variadas, colaboran con la limpieza del lugar, se encargan de la reparación de la infraestructura como puentes y cartelería, brindan charlas para grupos escolares y liciales, realizan visitas guiadas, prestan apoyo a la investigación de biólogos y botánicos, entre otras actividades. Pero sus principales tareas consisten en lo que llaman control y vigilancia. Le preguntamos a Jorge sobre cuáles son los desafíos que esto implica problemas que es afecta comúnmente a todo el país en realidad y no solo a este sino a varios me supongo de la región que es la basura. Vinculado a eso tenés el tema de, de que bueno eh, las posibles contaminaciones de los cursos de agua, pero este después tenés problemas con los coches quemados, los coches que roban y que los utilizan a veces para, para hurtos, para tareas ilícitas, o simplemente de algunos porque quiere correr seguro, y te aparecen muchos coches quemados. Es una práctica que apareció en los últimos años. Después la tala del monte depende de la zona. Nosotros acá, en esta zona, acá la desembocadura del Río, no tenemos tanto problema con la leña. Pero sí lo tienen los, los, los compañeros de Canelones. Después tiene problemas, bueno, uno, uno de los problemas más grandes en el, en el agua son las redes. Este, eso también es, es un gran problema. Eso es, a lo largo del río, sobre todo en los arroyos, se va capaz que al menos menor cantidad, pero el río, sobre todo cuando hay la zafra de la corvina, la corvina negra es un pez que entra de su lugar acá al río, este entonces eh, se, por la estival, en verano meten redes como locos, entonces nosotros tenemos otra base río arriba, y con los compañeros canelones, con el apoyo de la prefectura y cuando detectamos así bueno, o requisamos o hacemos la denuncia pertinente, llamamos a la prefectura para que venga a trabajar. Eh, por otro lado, lo último es, este, es la casa, ¿no? La casa furtiva y la casa de eh, por ejemplo, cacería de pájaros con, con distintas artes, tramperos, pega-pega, para la venta, ¿no? Este, ese es otro tema también que, que se da, es una zona humedad, no se zona bañada, por ejemplo, abundan mucho los carpichos, las nutrias, y estos son muy buscados por sus carnes, ¿no? Pero es complicado, o sea, te digo, también porque eh, van cambiando las modalidades eh, de, de usar las armas que hacen mucho ruido, cazan con lazo coloca lingas de acero en los trillos de los animales de carpinchos y eso, y los agarra en laza y vos tenés kilómetros de bañado, y es muy difícil poder localizar las a no ser sé si es que algún vecino denuncie o te enteres por alguien que están colocando lazos muy difícil ubicarlos este, porque es muy extensa la zona de juncales y, y bueno, y los pájaros como te decía al principio ahí este colocan tramperos pega-pega, pero está así el tema de la casa también era, era un tema que que es importante, junto con la tala, la Redes. En el año 2015, los humedales de Santa Lucía fueron integrados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De todas formas, la contaminación y las presiones que se ejercen sobre los mismos continúan en aumento. Para profundizar sobre ello, hablamos con María Selva Ortiz, integrante hace más de 30 años de la organización Redes, Amigos de la Tierra, un referente en la lucha ambientalista del Uruguay. tienen hoy eh, que tiene otros bañados de Santa Lucía es bueno el crecimiento demográfico que hay en la zona o sea claramente eso impacta fuertemente y eh, el que haya sido declarado dentro del sistema nacional de áreas protegidas que en realidad lo declara, eh, fue una lucha de muchas organizaciones sociales y bueno las tres intendencias se pusieron de acuerdo y el ministerio lo introdujo en el sistema de protegidas. Todavía no, no se ven muchos resultados. O sea, en las presiones siguen, siguen ejerciéndose. Los controles se consiguió guardar, que se consiguió una cantidad de cuestiones por el sistema de protegidas. Pero las presiones eh, se siguen dando y la presión sobre la, la fauna, la flora, la, eh, todo lo que es eh, lo que viene de la cuenca también. O sea, las presiones que hay sobre la cuenca son cada vez más grandes. Entonces, esas eh, mejoras, o sea, esas protecciones todavía no que nos pasen todas las áreas protegidas, o sea, no, no se están notando no se O sea, tendría que haber un cambio de eh, lo que estamos haciendo alrededor, un cambio también de, de las presiones agrícolas que hay, agropecuarias que hay en, en la zona y de las presiones también de, de bueno, del ordenamiento territorial en cuanto al crecimiento, tenemos todo lo que es la, eh, del lado de San, de San José, todo lo que es Ciudad del Plata, que cada vez crece más mm -hmm. y eh, las presiones que eso ofrece sobre el ecosistema eh, es muy grande. Tengamos en cuenta que es un bañado que está en el medio de la área metropolitana, en la zona más desapolada de, del país. La contaminación o los problemas. De agua de, de la cuenca de Santa Lucía, el 80% de la contaminación que tiene la cuenca viene del, eh, de la contaminación agropecuaria, ni siquiera de la zona industrial que eh, en esa, está muy concentrada también en, en esa área cercana a, a los bañados. En el año 2013 se crea la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía como un ámbito tripartito, integrado por representantes del gobierno, los usuarios del agua y la sociedad civil. Sus funciones son asesorar al Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río de la Plata y su Frente Marítimo y tiene como objetivo dar sustentabilidad a la gestión de los recursos naturales en la Cuenca del Río Santa Lucía y administrar los potenciales conflictos por su uso. Sin embargo, al momento de esta entrevista, la Comisión aún continúa sin ser convocada desde que asumió el nuevo gobierno, hace ya más de un año y medio. La dice que la sociedad sí, tiene, o sea, la gestión de los recursos cívicos tiene que hacerse con la participación de la sociedad civil, de los usuarios y de las otras organizaciones que estén involucradas, y por el momento recién vamos a tener la necesito eh, ahora para la primera reunión de la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, por lo tanto no hemos tenido ningún espacio de participación ni de interacción con el nuevo ministerio de medio ambiente en lo que tiene que ver con con la cuenca de Santo Lucía y otras cuencas, o sea, estuvo frenado todo lo que era la, el llamado, la situación a las comisiones y bueno, en realidad hay muchas problemáticas, mucho curso de protección del agua, pero no hemos visto eh, ninguna acción concreta ni medidas concretas que se hayan tomado eh, nuevas a lo que ya venía, que eh, falta. nos faltaba, o sea, falta mucho, o sea por hacer, conocemos la, la problemática de la calidad de nuestras aguas, de la contaminación de nuestras aguas y, eh, y algunos entendimientos que... proyectos que, que amenazan muchísimo, entonces es, nos preocupa el proyecto Neptuno, que es un proyecto nuevo de, de salivizar agua para potabilizar, está enclavado en una zona con altos índices de... ...fósforo y nitrógeno y eutrofización en el río de la Plata... ...muy cercana a la ciudad de los bañados... Pues ...ahí hay muchos aspectos que están... ...pero como sociedad todavía no hemos tenido ninguna instancia... ...para poder escuchar de primera mano eh, qué consisten... ...y opinar sobre eso. En el año 2004 se realizó el plebiscito del agua... ...en dicha ocasión se plebiscitó la reforma constitucional... ...que puso en manos del Estado en forma exclusiva... ...la distribución del agua potable y el saneamiento... La propuesta contó con un 64% de apoyo popular, por lo que fue aceptada y se declaró el agua como un derecho humano fundamental, siendo Uruguay el primer país en el mundo que recogía esto en su constitución. La constitución dice claramente que hay que priorizar el interés general sobre el interés particular y lo social sobre lo económico, entonces y que se debe gestionar en forma social. Tiempo, eh, y, tenemos, y se ha laudado, se ido laudando, porque bueno, lo que fue poner eso a nivel constitucional, un 64% de la población eh, del país dijo que tenía que estar eso en nuestra constitución, por lo tanto también es un desafío como sociedad defender y implementar lo que decidimos que queríamos hacer con nuestros recursos cívicos. Como hemos visto, los humedales de Santa Lucía representan un ecosistema único y de vital importancia para depurar el agua que bebe la mitad de la población uruguaya, pero también un santuario para muchísimas especies de la flora y fauna nativa. Son muchas las amenazas que se ciernen sobre los humedales. Los intereses económicos ponen en peligro un recurso hídrico estratégico. Uruguay debe proteger los humedales, velar por su conservación y hacer un uso sustentable de sus aguas.